progress. Mm. Mm. Hola a todos. Con Todo es posible. Yeah, Me disculpo. I forgot, uh, the date. <risa> Había olvidado la fecha. I it's, uh, the of March. Pensé que estábamos en primero de, de marzo. <risa> okay. Muy bien. Now we start our Ahora comenzamos nuestra sesión. Today, Hoy, we mainly practice stabilize vamos a practicar principalmente el estado minyue para estabilizar nuestro estado minyue. Okay. Bien. Bien. Um. Um. Yeah, everybody. Bien, ahora todos eyes. cerramos los ojos, Observe observamos el Palacio Shenji. Sentimos el palacio Shenji, ¿No? Shenji Puedes sentir que el palacio, el palacio Shenji está vacío. Cuando observas el palacio Shenji, te das cuenta de que el observador está ahí y ahora tú observas a tu observador. Who is observing the observer? ¿Quién está observando al observador? The is se está observando a sí mismo. And now. Ahora el observador o la observadora se está experimentando a sí misma. When the observer observe self, Cuando el observador se observa a sí mismo, te puedes dar cuenta que tu conciencia se vuelve autoconsciente. Este estado es lo que llamamos ming Now, Ahora puedes sentir que Minyue va más allá de todo. It become independent. Se vuelve independiente. Ah, this independent consciousness. Ahora esa conciencia independiente se, um, dice um, when you say, um, y luego de decirlo, Mingyue se vuelve claro. Mm. Mm. Mm. Mm. Ahora todos decimos en con un sonido muy bajo. Mm. Mm. Mm, mm, mm, mm. mm. mm. No, Just focus on Minjoo. No hay nada más. Solo nos enfocamos en Minjoo. Minjoo se, um, Minjoo itself become. Cuando Minjoo es claro, dice, more independent. En, se vuelve más claro y más independiente. Um. Mm. Um. Mm. Mm. mm, -hmm. mm -hmm. Sentimos a ese minjue. independiente head space, merge o, with the head inside the observando el espacio interior de la cabeza y fundiéndose con el chi interno. Nos relajamos. Todo se Observe and and in our space. observa y se funde con el espacio interno del cuello, y este ser relaja, observa y relaja el espacio interior de los hombros y brazos. Observa el espacio interno del pecho. Observa el Observa el espacio interno del abdomen. Relax. Se relaja. Observa mm -hmm. el espacio interno de la columna vertebral. Observe mm -hmm. Observa and the legs in space. el espacio interno de glúteos y piernas. Mm -hmm. Observe the whole body, inner space. Observa el espacio interno de todo el cuerpo. Here, the whole body is empty. Sentimos que todo el cuerpo es vacío. In the whole body, inner space, en todo el espacio interno del Min cuerpo, Minyue aún se mantiene independiente. expand the mind into universe Min Jue se expande en el universo and feel our mind merge together y sentimos que nuestros se, ponen, se unifican this is our mind level consciousness field. en nuestro campo de Conciencia del min jue. Nah, this field. ahora ese campo de conciencia sí. mm. dice mm. Mm. Deo, Sentimos que Mingyue se vuelve claro y puro en todo el espacio universal. Mingyue, our Mingyue and the the whole Mingyue consciousness field are one. Nuestro Mingyue y todo el campo de conciencia Mingyue está unificado, es solo uno. There Todo mm. el espacio el espacio tiempo es solo Min Jue, no hay nada más. Mm. Mm. Mm. es Thank mm. decimos en silenciosamente. If you feel you cannot focus on interest, and focarte and the in a major volumen. If you feel you already focused on interest dates. Pero si siente Very que and, uh, clear, está muy enfocado, muy relajado en el estado Mingyuei, muy claro, silenciosamente, silenciosamente. entonces dirás Silenciosamente, gentilmente, con suavidad. Mm. Y pronto sentirás que mi yo se funde and, con todo el cuerpo de chi y en el interior dice en silenciosamente. I feel, each time you say, um, Sentimos que en cada momento decimos en. Um, keep me clearly. Y ese en mantiene claro mi Min Jue dice, mm, in whole body. Min dice mm, en todo el cuerpo de Chi. Y cada, the vez, become more pure and more harmonious. cada vez que lo dice, se vuelve más puro el cuerpo de Chi, más armonioso. Más oh. o oh. oh. oh. oh. oh. Bye. Mm -hmm. Mm. -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Relax. Nos relajamos. Sleeping, but not sleeping. Durmiendo sin dormir. So you mean you relax more? nuestro Minyue se relaja más y el Minyue puro se funde con todo el campo de chi del cuerpo y se funde con nuestro campo Minyue y se funde con todo el espacio universal. El sonido silencioso se vuelve and, uh, gentler. cada vez más y más amable y suave. Almost, uh, Casi disappear. desaparece. experience The intention. experimentamos la intención The intention to say la intención de decir en The intention of saying, mm, y, de, y sentimos esa more, intención cómo se va very, volviendo very cada vez más fina más pequeñita más sutil Relax, Minje, in the whole universal space. Minje se relaja en todo el espacio universal. Mm. Mm. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. y mm. y mm. mm. mm. Yeah, Min -jue, the, the Sentimos como Mingyue se funde con todo el espacio march interno de todas las células. Se funde y se mezcla con el espacio interno del ADN. Mingyue. Inside is a pure, unconditional love. El interior de Minyue es amor puro love incondicional. Ama todo el cuerpo de chi. Love all the cells. Ama todas las células. Yeah. The happiness. Y nos damos cuenta de cómo la alegría y felicidad está en todo, Minyue. Mm. Y la paz. Mm. Mm. Mm. mm. mm. mm. mm. Relax. Relajados. We are Mingyue love. Nosotros somos amor Mingyue. all the cells inner space. Amando todo el espacio interior de todas las células. Love, love is in the whole body everywhere. El amor Mingyue está en todo el cuerpo de Chi en todas partes. And say, mm, Cuando dices, mm, the chi body more healthier and more beautiful. el cuerpo de chi se vuelve saludable, muy saludable y muy hermoso. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm, mm. mm. Un mm saludo. -hmm. Mm -hmm. de deeper, deeper, finer, finer. puro va al interior de forma muy fina y muy profunda cada vez más y más profunda y con más detalle mm. relax relajados Cada vez que Minjue dice ¿eh? se vuelve puro Minjue cada vez que Minjue dice ¿eh? toda la vida de Chi se vuelve nueva mm strengtho mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. y mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Muy bien, pues Mm. Nah, fiel, min jue, merge with the Ahora sentimos que Minyue min se funde con diferentes oh. niveles min de Chi, formando una completud, una totalidad infinita. In time, se, um, y cada vez que decimos um, la completud, se vuelve armonios. más y más pura y más y más armoniosa. Mm. Mm. Mm y <susurra> <susurra> Sleeping, but not sleeping. dormidos pero no dormidos mm. Mm. Muy mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Mm. Esta, Esta integridad, es ¿eh? dormida más no dormida, siente yeah. cómo se va volviendo cada vez más y más armonioso. Chao. Um... y uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Mm. Mm. mm. mm. Mm. Inner space is very, very deep. el espacio profundo es muy very, very deep. el espacio interno es muy profundo y muy muy grande mm. Más mm -hmm. mm -hmm. I have a fan is a pure todo es de chi puro. Mm. Mm. Mantenemos con mucha claridad el estado de Minyue, puro, relajado. Y ahora, manteniendo este estado Minyue de completud, Min Jue, entirety, nos vamos a poner de pie para practicar la vibración de la completud Minyue. Desde las rodillas que suben um, y bajan, sin salirnos de este estado profundo, de cuando vibramos mm. el cuerpo, continuamos diciendo m. Mm. Mm. Mm. Mm. despacio nos ponemos de pie yeah. slowly gently. To the despacio y suavemente usamos la vibración desde la completud minyue. La, la vibración es muy pequeña, muy gentil y muy relajada. Continuamos diciendo en, en manteniendo uh, el estado independiente Minyue en la completud de Chi. The is very, very small, very, very sentimos una vibración muy muy pequeña y muy gentil mm. Desde Desde mm y -hmm. mm -hmm. Estupdación mm de -hmm. mm -hmm. Mm. continúa diciendo en silenciosamente y siempre mantén y siempre mantén estado Minyue claro en el momento presente Uh -huh. yeah, Min Siente como Minyue se ha relajado por completo. In Min Nos rendimos en el estado Minyue. Yeah. All the cells in the space is vibrating. sentimos que todo el espacio interno de las células está vibrando el amor me lleva a través de los espacios más sutiles del interior del oh, cuerpo, todo el cuerpo de chi se vuelve brillante. Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Vale? Mm ¿Vale? -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. De mm -hmm. mm -hmm. M. M. M. M. Mm hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. The vibration smaller and smaller. La vibración se va haciendo cada vez más pequeña y más pequeña. Pero min jue, y sentimos nuestro mm -hmm. Minyue muy claro, nuestro estado Minyue. Gracias. Mm -hmm. Slowly, slowly, stop. Muy despacio nos detenemos. Mm. Mm. Sleeping, but not sleeping. Durmiendo, pero sin dormir. Siente la respiración de la completud de la integridad, Minjue. Rotamos muy gentilmente los hombros y sentimos que todo el espacio interior de los hombros va guiando a todo el espacio interno del cuerpo de Chi. min va a practicar la gran circulación. Sostenemos una gran bola de chi. The chi up, elevamos slowly, despacio el chi con una sonrisa interior mm. Mm. The the Las manos suben por encima de la cabeza. Min Jue down. Min -jue, vierte el chi. Nuestro oh, tercer Yendo a través del tan, tiene alto. A través del cuello. A través del tanti en medio. Relajados, vacío. Go through lower work entonces yendo tan, bajo. And through escaneando, va a través del espacio interno de las piernas, body, doblando el cuerpo hacia abajo, bajándolo. Entirety, hold the ball, raise up. La completitud Mijoy sostiene la bola de chi eleva about the head hasta por encima de la cabeza vertemos el Chi Min Jue observa el espacio interno del Tanti en alto yendo a través poquito a poquito detalladamente Means your love. Means your happiness. Siente el amor, Min Jue, la alegría, la felicidad, Mingyue. Va a través del cuello. Va a través del tan, tien medio. Mm. vacío vacío a través del tan tiene inferior uh, legs, little, little. va a través de las piernas detalladamente mm. Mm. Relax. Se relaja. La completud, Minyue, sostiene la bola de chi y nos elevamos. A little, a little. Poquito a poquito up. subimos. Mm. Mm. hasta por encima de la cabeza. Min Jue, Min Jue vierte el chi da. Mm. Mm. Min Jue, consciousness in Minyue, el campo de conciencia, va a través del Tantien Superior. Mm. Va a través del cuello. Mm. Mm. Va a través del tan en medio. Mm. Body is pure space. El cuerpo es un espacio de chi puro. Y mi yo purifica. Clean Limpiando el interior. Va a través del tan tiene inferior. Mm. Mm. A través de las articulaciones mm. de la cadera a través de las piernas... Mm. Mm. Vamos. eleva la bola de chi. despacio. um oh. mm -hmm. por me vierte el chi uh, so, uh, yendo a través del tan tien superior mm -hmm. Mm -hmm. A través del espacio interior del cuello. Siendo mm. oh. a través del espacio interior del tanti en medio. Mm. Oh. Uh, a través del espacio del tan inferior, mm. Mm. Mm. a través del espacio interior de las piernas. Mm. Mm. Mm. Mm. escaneando profundamente dentro de la tierra entirety, y la completud minyue se eleva, sube Sube el con una sonrisa interior. Mm. Mm. Mm. Sleep, but not sleep. Dormidos, pero no dormidos. Vierte el chi puro universal uh, all, llevando a través yendo a través del espacio interno del tantien alto a un nivel muy sutil. Pure, el interior se ha vuelto muy, muy puro, muy armonioso. Mm. Mm. Vamos a través del espacio interior del cuello. Vamos a través del espacio interior del tanti en medio. Into lower space. Min Yui va a través del Tan Tien inferior yes, tan y las manos cubren Tuchi mm. yeah, mm. Hacemos una respiración gentil y profunda mm. Mm. Minjue y todo el cuerpo de Chi son uno. Amamos el interior con una sonrisa interior. Sentimos la respiración del cuerpo de Chi. Unos mm pocos -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Muy bien. Ahora, por favor, nos sentamos. Close eyes. Uh, keep close eyes. Mantenemos los ojos cerrados. Sentimos el cuerpo de Chi y Min Jue, sonriente. Mm. Min is Sentimos que yue es independiente. Todo el cuerpo de ti se ha convertido en el estado yue? Mm. Time, mm, Cada vez que decimos uh, the mm, more pure and, uh, more todo el espacio interno del cuerpo de Chi se vuelve más puro y más armonioso. Mm. Thank mm -hmm. Fair mm. mm. yeah. now our life is a awakening life Sentimos que nuestra vida ahora es es una vida despierta. A ninjue, new life. Es una nueva vida. Ninjue, la información. La información, Minyue, repercute en todo el estado de completud de la vida. Y eso in en todo, second, en cada segundo, minute, en cada minuto, en totalidad, Minjue, en el futuro, we always, uh, in the life set. vamos a mantenernos siempre en este estado Jue, de minyue a... completud armoniosa. Mi enjuye va a ser el, el nuevo estilo de nuestra vida. Mm. You feel the... Poco a poco siente Min -jue, chi body. El... So, la respiración en el cuerpo de Chi Yue. Okay. bien separamos las manos a los lados y abrimos despacio los ojos uh, everybody enjoy your a vechin inche live Disfruten de su vida, mi yo despierta a todos. Disfruten. Hot. Okay. Thank you everyone. Very bien, gracias a todos. Mm. 好了。好了。好。